Lo siguiente, en estado óptimo, hasta que empezó con su patología, él fue dueño de sus decisiones. Sí. De todas. De, cuando digo él, hablo de Gustavo. La familia de él, no sé dónde estaba, pero uno no, lo ve, no los veía. Yo entiendo que lo que reclamen o lo que pretendan reclamar, pero estamos hablando de una persona adulta que decidió aceptar el rol de tutor o, o padre de familia en un hombre que terminó yéndose antes de tiempo, porque se fue muy joven, sí. eh, Ricardo Fori, quedó a cargo. Es el trabajo que tenemos todos los padres con nuestros hijos y no te pagan por eso. Es un trabajo que uno hace porque corresponde por amor, sí. y por, por un montón de cuestiones. Pero además, él no estaba solo en la casa. Esa noche que terminó cortando la seguridad, ah, sí. estaba con los dos chicos en la habitación. Pero no estaba solo. Marisa estaba con ellos la casa, no, no estaba Eva, sola y a no Marisa no dormía, caminos. no pernoctaba en la casa. Está bien, pero lo no decir. estaba solo. Ese no día estaba. estaba ahí. A ver, acá ese hay día. Uno, el moral. El otro el judicial y el otro es los chicos y la relación con los Ford y con Gustavo. Sí. Y nos, nos vamos a centrar en los chicos, la competencia entre Gustavo y los Ford era totalmente una guerra desleal. Totalmente. O sea, porque claro, sí. ¿cómo seducís a los adolescentes? ¿Los llevas de viaje? ¿Van? ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. Sí, yo. Totalmente. Y este no tenía nada por favor. Déjame ir con ¿no? Matías bueno, un segundito. Matías, que estoy con vos. Sí, eh, estaba escuchando a Débora atentamente. Débora habló de esa noche fatal donde tomó la decisión de quitarse la vida. Sabes que recordé un momento de la charla con Nicolás Martínez que me hizo mucho ruido? Él habló que hubo una discusión previa dentro de esa casa... Ah, bueno. ...horas antes de tomar esa decisión. Pero, Mati, sabes qué una pasa? Una discusión previa. ¿Sabes qué pasa cuando, uno, uh, cuando una persona...? Déjame aclarar esto, Débora. A dejame ver, Mati, esto. Sí. Sí. Sí. sí. Sí, te escucho. Por favor, que esa discusión previa... Nicolás Martínez habló con Gustavo, lo vio muy desesperado y que horas después se enteró de la trágica noticia. Nada más quería acotar ese dato. Que tiene que ver con una discusión previa que hubo dentro del departamento y seguramente involucra a Felipe Martita con Gustavo Martínez. Yo te voy a decir algo. Estoy hablando palabras Tremendo. que me dijo Nicolás Martínez. Entiendo que, a ver, lamentablemente, quienes hayan tenido, yo tuve la desgracia de tener casos de suicidios cercanos. Eh, la previa nunca es un canto a la vida lo que le pasa a la persona que termina tomando la trágica de decisión, porque evidentemente no la está pasando bien. Entonces, él puede haber discutido y lamentablemente después de la discusión. Eh, puede haber tomado esa trágica decisión que seguramente con quienes discutió le dejó toda la culpa del mundo por más que nadie tiene la culpa en un suicidio más que el que toma la determinación. Entonces, poner en contexto una discusión previa a lo que terminó decidiendo es un poco señalar y no está bueno porque tenemos que ser prudentes sí. y estamos hablando de una persona que evidentemente no estaba bien. Dos cosas uh -huh. quiero decir. Diego. No estaba... Bueno, sí. tres porque me voy a agarrar de lo último que Dale. dijiste. Si no estaba bien... ...había que comunicarlo. Sí. ¿A quiénes? A los sobrinos, algunos pueden decir que sí, otros que no. No, además de los sobrinos, a la justicia. Había que decirle a la justicia, este hombre, Gustavo Martínez, que es tutor de dos menores, no está bien. Tienen que poner una persona que se haga cargo de él. No les importaba. Pero evidentemente, ¿qué le habría convenido más a la familia Ford? Pongo el nombre de Eduardo... Porque es el que aparece en las primeras planas. Sí. Los propios sobrinos de los Pero lo vos, han escucha, vos estudiaste la historia de los Ford. Sí. ¿Sabés que hubo un suicidio de un claro. tío de Ricardo Ford? En la fábrica, ¿no, Luis? En la fábrica. Eh, con un ¿Sabés con qué se ejecutó el suicidio? Con un revólver que le mandaron dentro de un huevo de Pascua. De regalo. Ajá. O sea. De un incidente. Sí, sí, terrible. O sea o que, que lo, lo suicidaron, ¿sabés? ¿lo, lo obligaron. ¿sabés qué está investigando sobre la muerte de Achira. También. Que de alguna manera, es decir, te estamos hablando ya de tres muertes denunciadas y. Bueno, 2018, inducidas. hay una auditoría, la mostramos en este programa. Sí. Obviamente tenía que firmar Gustavo Martínez como tutor de los menores. Sí. Y en un apartado, además de la firma, él hace un reparo respecto a que le habían sacado la extensión de la tarjeta de crédito con la que pagaba, no sus gastos, lo de los chicos, lo fueron desapoderando y claramente a eso se sumó la patología que lo llevó al final. Hoy es un día muy importante. Hoy contamos con el testimonio de Nicolás Martínez. Es el sobrino de Gustavo Martínez que hasta hoy no había hablado. Realmente costó. Fue tarea de Matías Vázquez, que valoramos mucho a nuestro compañero. Conversó con Nicolás y dijo, vos tenés que decir lo que sentís, lo que sabés y lo que reclamás. Y Nico no para de tirar títulos. Tenemos otra parte, vamos a ver enseguida otra parte de esta charla imperdible, en donde, entre muchas otras cosas, Nicolás señala que Gustavo Martínez fue un empleado en negro de la familia Ford, que Gustavo Martínez fue un hombre que entregó su vida a la familia Ford y que la familia Ford le soltó la mano, lo dejaron solo y ahora, supuestamente... Quieren sacar rédito, no los Ford, pero bueno, quienes desarrollan esta serie. Y eh, toda la familia Martínez no quiere que se lucre con la imagen de su tío. Vamos a ver entonces esta próxima parte, dale. Nicolás Martínez destapó la olla. ¿Sí van a llevar gratis? ¿Que se haya tirado así, de la nada? ¿Vos pensás que el día anterior nos estaba pidiendo laburo a nosotros? Pará, pará, pará. Él se mata en febrero y el día anterior te pidió trabajo porque estaba sin un peso. Claro, claro, y si no tenía un peso. Nosotros le pagamos las tarjetas, el celular. Algo, algo sucedió en esa casa para que él tomara las, esa decisión trágica. O sea, algo sucedió, discutieron el día anterior, no sé. ¿Con quién pudo haber discutido? ¿Con Felipe, con Martita o con Eduardo o Jorge? Pensar Un tipo que no está bien, sí, ¿no? ¿Por qué está a cargo de dos menores? Muy buena la... ¿Por qué? Porque es fácil también de dominarlo. Vení, firmame esto. Vení, firmame el otro. Bueno, en la ficción hablan que hubo una firma de Gustavo, una firma donde él acepta que su imagen va a ser utilizada. Sin embargo, ¿vos viste eso? Yo no vi nada. Yo estoy pidiendo todo. Que, que me muestren todo. Dónde firmó Gustavo, autorizando, eh, cuánto percibió por la serie, todo. Quiero ver todo. Que me muestren todo. Nosotros somos herederos declarados. Esp Entendió esperamos... También. Hace meses esperamos para ser herederos declarados para poder empezar a pedir todas estas cosas. O sea, a mí, muéstrenme en todo. Si firmó, todo bien, firmó, autorizó, listo, ya está. Y si no firmó, cómo están lucrando con una persona eh, que nunca percibió nada, que se tiró de un piso 21, ahora lo muestran, que es el bueno, ¿cómo? Era un tipo que era agresivo, que era violento, ¿no? y ahora de repente lo muestran. ¿Decían eso, que era violento y agresivo? Y Felipe decía eso cuando sucedió, que era un infierno vivir con Gustavo. Para cerrar, y no te molesto más, Nico, sí, cuando... Sí. Por eso, ya atrás. Y... El comandante se llama La Serie. ¿Cómo podés definir la serie de Ford? ¿Cómo la definirías vos bajo esto que estás sintiendo hoy? ¿Cómo la definís esa serie? Los Ingratos.